Que no salen a conversar conmigo? Ah, purita Lacano. Estoy tocado por el Señor. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Hoy estoy así como impactada. En todo caso, tenemos súper buen que no... Nos ha informado la televisión sobre todo estos últimos tiempos, bueno, unos reportajes de los que ya más o menos uno se ha informado. Pero esta película, desde un principio hasta el final, nos tiene pero totalmente metidos. El Día del Cine este año me, me pareció espectacular, porque realmente es eh, una excelente película que está al día, que está recibiendo todos los premios. Eh, bueno, es gratis, es espectacular centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué. Que muestran en toda su dimensión lo que es un ser humano, que nunca es, es ni bueno ni, ni, ni, ni, ni malo, sino que, que somos un poco de, de todo. Entonces yo la verdad es que, bueno que me gustó la película, así en términos muy generales podría decir eso. Yo encuentro que es una película que, que merece llegar en el lugar que está, Finalmente, eh, y retroca perfectamente. De pronto puedo hacer alguna comparación con la película La naranja mecánica, de pronto, la, la crudeza, eh, que, que a mí me impactó. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, Pues yo soy el rey de la represión. Siempre va a ser un, un, un placer eh, celebrar de esta forma el Día del Cine Chileno eh, y también por, por, por el acontecimiento por el cual principalmente se, se realizó esta fecha que tiene que ver con el dolor cierto la sangre un poco de, y las llagas dentro de, de nuestro país y cómo eso se conecta también con las películas chilenas que nosotros incluso llevamos a, a las diferentes comunas. La, la gran pregunta que yo creo que permite este tipo de, de eventos, de conversación, es que nos preguntamos finalmente igual, ¿qué tiene que ver esta película con nosotros? Yo creo que esa es la pregunta clave y, y que, que, va, que va, va a estar ordenando un poco esta idea de, de celebrar el cine chileno.